¡Hey! ¿Qué dice la muchacha de? El día de hoy por fin llegó por quien lloraban, yo no, sino su querido WhatsApp Plus en la última versión de Mods. Aunque sí te aclaro algo mi querido patán, como esta versión recién ha salido el día de hoy, oficialmente, todavía no he podido probar en esta versión los últimos temas personalizados que tú siempre me pides día a día, así que no te preocupes, dame unos cuantos días para verificar la compilación de los temas y seguiré subiendo nuevos temas personalizados, así que escríbemelos en los comentarios. Y obvio que esta versión viene con todas las ventajas como ver los mensajes eliminados, estados eliminados, descargarlos y muchas otras opciones que te mostraré. Y no solamente eso, también te voy a aclarar sobre sus ventajas y sus desventajas, pero no solamente eso, sino que además te voy a explicar cómo poder recuperar tus chats, porque últimamente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 La versión de WhatsApp Plus de AlexMods, como siempre, tiene la ventaja de ser el único WhatsApp Plus que no tiene ningún tipo de publicidad, además que es el más estable. Lamentablemente, AlexMods es medio vago porque se demora mucho tiempo en hacer sus actualizaciones, así que no te preocupes, esta versión es la última y seguro va a seguir vigente por uno o dos meses más. Pero antes de comenzar, te recuerdo que te puedes pasar por mis otras redes sociales como TikTok, e Instagram Donde vas a encontrar consejos muy buenos Sobre seguridad y redes sociales Lo que tenemos que hacer primero Es ir al enlace que te dejo en la descripción del video Y vamos a bajar Todo este texto que ves acá es una guía textual También para que veas cómo instalar Haz clic en este botón que dice descargar WhatsApp Plus Aquí en este botón No te voy a hacer confundir pero bueno, por si acaso también te recuerdo que abajo tienes todos mis temas personalizados, que son más de 200, agrupados por tipo, como por ejemplo femeninos, superhéroes, dibujos animados, videojuegos, películas y muchos otros temas. Pero bueno, eso lo ves ya después. Lo importante primero es ir, como te digo, a este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus. Al entrar vas a ver la última versión de los dos desarrolladores. Pero la que nos compete es la versión 15.10 de AlexMods que salió el día de hoy 20 de marzo 2022. Así que vamos a entrar a este enlace y tendremos directamente la descarga de Mediafire. Si anteriormente ya tenías una versión anterior de WhatsApp Plus de AlexMods, solamente la ejecutas. Y aquí dice 15.10. Bueno, yo ya lo descargué.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 Solamente la vamos a ejecutar con un solo clic, te recuerdo que si anteriormente tenías una versión instalada de WhatsApp Plus de AlexMod, solamente instala la nueva actualización y no hay que hacer copia de seguridad ni borrar el WhatsApp Plus anterior, nada, se va a instalar sobre la versión anterior y eso sería todo en caso que tengas la versión normal de WhatsApp, y la hayas borrado para tener WhatsApp Plus, solamente ejecuta el instalador y luego vamos a ingresar nuestros datos dando los permisos. Una vez que termina la instalación, vamos a ver que arriba dice que Play Protect detecta que es una aplicación segura. Quiere decir que no va a dañar tu equipo o mucho menos va a robar tu información. Bueno, una vez que termina de instalar, le vamos a dar a abrir y como ya tenía la versión anterior de WhatsApp Plus, ya viene con la configuración y los temas que tenía previamente definidos. En Plus Configuración, si voy a las opciones de Acerca de, vamos a ver que marca que es la última versión de AlexMods 15.20. También podemos ir a las opciones de Historial de Cambios de WhatsApp. Y vamos a poder ver que esta versión tiene una compilación del 16 de marzo de 2022. Hace muy poquito. Y también... Es la última versión desarrollada por AlexMod. Se hizo una versión 15.00 en febrero, pero esta no se lanzó porque tenía algunos errores y es por eso que no la hemos llegado a difundir. Pero esta versión ya está revisada y funciona correctamente. Además, no te olvides que si sale una nueva versión, siempre la vas a encontrar actualizada en mis enlaces de mi página web. Ah, pero si es la primera vez que instalas tu WhatsApp Plus, hay algo que debes hacer antes de llenar los datos de tu cuenta.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 ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Y listo. Y ahora le doy a enviar y vamos a reproducir. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Y ahora que ya vimos todas sus ventajas, vamos a ver cuáles son sus desventajas. La primera sería, como ya vimos, tener que desinstalar el WhatsApp normal para tener el WhatsApp Plus. Otra desventaja, entre comillas, porque eso no está confirmado, es que la versión de WhatsApp Plus de AlexMods no tiene encriptación de extremo a extremo.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 Suscríbanse al canal de José Matsur y tu crush te llamará para decirte que te ama.